Vamos a resolver este ejercicio relativo a la frontera de posibilidades de producción y al comercio internacional. Nos dicen en el enunciado que la frontera de posibilidades de producción de un país A es C igual a 200 menos P, mientras que la de un país B es C igual a 100 menos 2 tercios de P. En primer lugar, el apartado A nos pide representar gráficamente ambas fronteras de posibilidades de producción. Lo que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, representaremos la del país A, que nos decía que, que su frontera de posibilidad de producción era C igual a 200 menos P. Eh, sabemos que la frontera de posibilidad de producción eh, es una línea recta en este caso, ¿no? por la forma que tiene, funcional, y si P es 0, C valdría 200, luego ponemos que ese es el punto de corte con el eje de ordenadas. Para representar una recta basta con tener dos puntos y lo más sencillo es representar los, los puntos de corte con los ejes. Eh, y eh, por otro lado, si C fuese 0, P valdría 200, simplemente en esa misma función. Luego lo ponemos aquí. Ya tenemos representada la FPP de este país. Por supuesto, ese no es el único punto posible, sino que un punto como el C, en el que hubiera, por ejemplo, 150 cocos y unos cuantos peces, ¿verdad? C sub C cocos y P sub C eh, peces, o un punto como el D sería otro punto factible dentro de esta frontera de posibilidad de producción, con una menor cantidad de cocos y una mayor cantidad de peces, cualquier punto a lo largo de la recta nos estaría indicando esas posibilidades de producción que tiene este país. Con respecto a la FPP del país B, su FPP era C igual a 100 menos 2 tercios de P. De nuevo, si P es 0, COCO son 100. Luego el punto de corte con el eje de ordenadas sería en el 100. Y por otro lado... Sabemos que despejando p en esa función tendríamos que p es igual a 150 menos un quinto de c. O, eh, perdón, un quinto de c, no, 1,5 c. Luego si c fuese 0, los pc serían 150. Los representamos ahí. Como en el caso anterior, existen más posibilidades como este punto c o este punto d o cualquier otro punto a lo largo de la frontera de posibilidades de producción que nos estaría mostrando las las posibilidades de producción que tiene, es decir, en una economía autárquica, sin intercambio, eh, sin comercio internacional, se verían limitados a consumir esos distintos puntos, esas distintas combinaciones de bienes, en este caso cocos y peces. En este siguiente apartado nos preguntan que si se especializan en la producción de aquello en lo que tenga ventaja comparativa y después intercambien productos con el otro país, ¿qué tipo de punto sería el siguiente? Y nos dicen que ese punto es uno en el que el país A disfrutara de 120 cocos y 120 peces Tenemos las dos FPPs que acabamos de representar, las pongo aquí más pequeñitas, ¿verdad? En las que vemos en qué se van a especializar en aquello en lo que tengan ventaja comparativa, vemos que el país A tiene ventaja absoluta tanto en la producción de cocos como de peces, puesto que 200 es más que 100 y 200 es más que 150 respectivamente, ¿no? Para los cocos y los peces, comparando lo del país A con lo del país B. Tendría ventaja absoluta en ambos, pero no puedes tener ventaja comparativa en, en todos los bienes, sino que tendrá ventaja comparativa en uno de ellos, en lo que seas más eficiente comparativamente con respecto al otro. En los cocos es el doble 200 que 100, sin embargo en los peces 200 no es el doble de 150, el doble de 150 sería 300 luego. El país B está más cerca del país A en esto. El país A tendría ventaja comparativa en, la, en los cocos, mientras que el país B tendría ventaja comparativa en los peces porque comparativamente es más eficiente en la producción de, que, de peces que de cocos, en ¿no? la captura de peces que en la recolección de cocos. Luego, así es como se van a especializar, el país A eh, re, recogerá 200 cocos y el país B eh, pescará 150 peces. Con eso es con lo que van a contar, van a contar con 200 cocos y 150 peces. Si eh, vemos la frontera de posibilidades de producción del país A, nos decía en el enunciado que era c igual a 200 menos p. Fijaos que nos dice el punto que, que vamos a tener es que tuviera 120 peces. Si nosotros sustituimos ahí c igual a 200 menos p, c igual a 200 menos 120, ¿eh? sería 80. Es decir que el punto que le correspondería a lo largo de la FPP sería 80 cocos si tiene 120 peces. Y sin embargo nos está diciendo que disfrutará de 120 cocos, por lo tanto va a ser un punto exterior al FPP. ¿Vale? Este es el punto en el que eh, tendría a lo largo de la FPP este C igual a 80, que acabo de resaltar, para 120 peces. 80 cocos y 120 peces. Y sin embargo nos dice que podría disfrutar de 120 cocos. Luego eso es un punto exterior al FPP, es este de aquí. Este país está aprovechando del comercio internacional, ¿vale? Está eh, consiguiendo salir fuera de su correspondiente frontera de posibilidades de producción. Está ganando gracias al comercio internacional. Bien, tenemos eh, C igual a 200 menos 120 igual a 80 cocos. 80 cocos y pc serían 150 menos 120 igual a 30. Es decir, que si nos dice el enunciado que el país A va a tener 120 cocos y 120 peces y ellos van a producir 200 cocos porque los va a producir el país A y 150 peces porque los va a producir el país B, el país B va a contar, por tanto, con 80 cocos y 30 peces. Eh, si nosotros miramos en su frontera de posibilidades de producción, que era c igual a 100 menos 2 tercios de p, y sustituimos este 30, que es lo que le va a quedar, 120 menos... 20 igual a 80. Sí, es 20 porque es eh, 30 por 2 tercios, claro, 120, 100 menos 20 igual a 80. Le corresponderían 80 peces, 80 cocos, perdón, que es exactamente lo que nos dice que tiene. O sea que si tiene... 30 peces en su FPP, le corresponden 80, que es este de aquí, 80 cocos y 30 peces, que es exactamente lo mismo que va a tener una vez que se especialicen e intercambien. Por lo tanto, este país B no estaría ni ganando ni perdiendo. Esto es un punto límite, o sea, es, es quien está aprovechando la totalidad de las ganancias del comercio internacional es el país A. El país B, en principio, estaría indiferente entre... Eh, comerciar, especializarse y comerciar o no hacerlo, porque se va a quedar en su propia FPP. No sería lo normal. Eh. Lo normal sería que todo el mundo ganase, que todo el mundo ganase. Y, por supuesto, nadie iba a admitir el especializarse e intercambiar para quedarse en una situación interior a su correspondiente FPP, puesto que en tal caso no iba a hacerlo. Se quedaría en una economía autárquica y ya está, no... no no comerciaría con los demás para estar en una situación peor de lo que estuviese en una situación independiente, cerrada, autárquica.